Nada es tan importante. Todo depende de ella. Si no la tienes, ¿estás muerto? Lo más importante es... La vida. Alégrate, ha llegado un nuevo día. Comienza a andar con un talante da la bienvenida al nuevo caminante y ponte al ritmo de la vida comienza este día con alegría aporta la vida a tu belleza dale a todo más sentido aprecia y defiende tu vida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 Hoy quizá haga mal tiempo, puede haber nieve o tormenta. Pero el sol que está escondido, da calor con su presencia. De la vida arrímate a su belleza, lo que tienes es un tesoro.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 Lo más importante es la vida, lo más importante es la vida.